Tenía que, que entrar al salón y me tenían que hacer un, un aborto. Llegamos al día número 9. Y esta cajita cada vez se pone más interesante. Vamos a ver qué hay por aquí. Ay, me encanta cuando vienen las cosas envueltas. Eso significa que es caro. ¡Carísimo! <risa> <risa> ¡Santa! ¡6.99! ¡No me pudiste! Quitad el precio. Pero bueno, es tan bonito ahora para Navidad. Vete a ver el video nuevo. Porque tanta gente llena de amor, llena de vida, eso se siente. Porque es diferente. Todo el calor que a ti te dan, eso se siente. Hola y bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas. Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar R Recordate que te suscribes a mis redes sociales Como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo Así que corre, corre a suscribirte. ¡Ah! Y también tengo TikTok Que nunca me lo ponen Pero también tengo TikTok Mis amores, en el video de hoy Vamos a estar haciendo la segunda parte De todo lo que ha sido mi proceso de fertilidad Y nos quedamos en la parte de mi primera vez embarazada Muchos de ustedes lo adivinaron Muchos de ustedes se dieron cuenta Mis amores eh, Todas estas hormonas Todas estas cosas que te ponen Pues te hacen engordar muchísimo Yo llegué a 154 libras Estaba bien gordita Les voy a contar ahora ¿Cómo fue esa segunda vez? La segunda vez que intentamos de nuevo hacer el embarazo, ya yo sí decido hacerme el ERA. Y el ERA, eh, pues me di el ERA, se lo expliqué en el video pasado, si no has visto el video pasado lo que es. El ERA lo que me ayudaba era a saber cuándo mi útero iba a estar más receptivo a recibir este embrión. Yo me hago el ERA en febrero de este año y ya me habían dicho cuando en marzo mi útero iba a estar más receptivo Entonces en marzo yo voy a Dubái, eh, regreso de Dubai y el día después de haber regresado de Dubai, pues me hago la implantación Fue el viernes 25 de marzo Y yo cumplía años El lunes 28 Al otro día Uno siempre quiere estar con esto De que me quiero hacer la prueba No me quiero hacer la prueba Y siempre te dicen Como que no te hagas la prueba Porque muchas veces Puede darte un falso negativo Un falso positivo Entonces yo no me hice prueba Ni sábado ni domingo Porque yo sabía que Nada de eso iba a pasar Cuando te hacen eh, Lo que es la implantación de tu embrioncito Mis amores Es increíble Porque tú puedes ver Y todo Donde te lo colocan Un dolor No sé si es que El umbral mío Del de dolor Es como que Muy O chiquito O grande No sé cómo se dice Pero a mí todo me duele Y entonces cuando te hacen Este proceso Tu vejiga tiene que estar Súper súper llena Entonces imagínate Tu vejiga súper llena No puedes hacer nada de pipí Tienes a una enfermera Que te está empujando Con el ultrasonido por arriba Y aparte de eso Tienes las dos piernitas abiertas Y tienes al doctor Que viene con una jeringa como de este tamaño, así con un pincho así, que entra por ahí con una camarita también y entonces es cuando te colocan el, el embrióncito y a la misma vez que él está metiendo eso por allá de abajo, te están empujando por arriba un dolor horrible, horrible, horrible, horrible. Yo salgo, cuando me he hecho estos procedimientos, yo salgo de ahí que me quiero desmayar, ya después cuando haces pipí, enseguida te dejan hacer pipí, ya te sientes bien, gracias a Dios que ya te hacen el proceso de ponerte el embrioncito mis amores, tú puedes caminar sin problema, antes la teoría era que tenías que estar acostada y todo pero no tú sales de ahí caminando si sí te dicen que no te bañes ese día que te mantengas calientica que comas cosas calienticas porque al embrioncito pues le gusta estar en calorcito Y no le gusta los cambios de temperatura No te dejan bañarte En lo que es una jacuzzi ni en un top, todo tiene que ser en shower Y el shower tiene que ser como agua tibiecita. Te vas a la casa igual con Siguiendo poniéndote los parches, poniéndote lo que son las inyecciones de progesterona Yo desafortunadamente le hice alergia a la progesterona inyectada Porque venía en un aceite que a mí me daba alergia Entonces me las tuvieron que poner como un supositorio como por vagina Me las estuve poniendo Y entonces ahí es que empiezan las dos semanas de two week wait De T.W.W. Y empieza todo este proceso tedioso de tener que esperar Y la espera de verdad que es horrible yo me acuerdo que el 28 de marzo, que fue mi cumpleaños yo lo único que pedí ese cumpleaños era una prueba positiva yo decía, Dios mío, yo lo que quiero de regalo es una prueba positiva es lo único que yo quiero y ese día me hicieron una fiesta sorpresa, mis amores. Yo, de hecho, pensé que Juan Carlos me iba a regalar un carro y no era un carro, <ríe> era una fiesta sorpresa. Yo creo que cuando yo salí, que oí a la gente ahí, mi cara lo podía decir, pero no, ya después me divertí muchísimo. Y una vez que ya estábamos de nuevo en la habitación, que ya se habían ido todas las personas, yo vi a Chopipín y fue mi primera vez que vi la rayita y, y se lo dije a Juan Carlos. ¡Ah! Y ahí estábamos súper felices, súper contentos porque, imagínense, era una prueba de que, de que estaba funcionando. Porque tener una prueba positiva tan temprano es un muy, muy buen signo. O sea, es extremadamente bueno. Yo le escribí a mi enfermera, le dije, tengo está positiva, está positiva. Y ella me dijo, genial, si eso pasa, es muy bueno. De ahí en adelante, Dios mío, yo no sé cuántas veces yo hice pipí. Y si se ponen a buscar las fechas, eh, 28 de marzo, eh, la boda de Ali fue abril 8, mis amores. En el momento que te ponen la, el embrión, tú estás con cuatro semanas de embarazo ya. Y aparte de eso tienes todas estas hormonas puestas O so, para cuando fue la boda de Ali Yo tendría, ya yo tenía como unas seis semanas de embarazo Y muchos de ustedes se dieron cuenta Yo tenía que pues, subirme el vestido Igual el vestido me quedaba muy largo y yo me lo estaba subiendo por eso Pero igual yo sabía que se me estaba viendo Porque como les dije, te llenan mucho de hormonas Y o sea tenía una barriga muy graciosita Y muchos de ustedes eh, lo dijeron ¿no? Que Camis está embarazada, que Camis estaba embarazada Y pues sí, estaba embarazada mi primer hCG me lo hacen después de estas dos semanas de, del 25 de marzo en adelante Y mi primer número fue 140 o 150 O sea, era un muy buen número también A los tres días me volvieron a hacer otro hCG Y ya se me había duplicado Estaba como en, qué sé yo, en 300 y pico Y el mismo día de la boda de Ali Yo tuve que ir a, a sacarme sangre Y mi número también estaba muy, muy bueno Era como 600 y pico o sea, mi embarazo iba totalmente bien Yo voy al ultrasonido en la quinta o en la sexta semana Y se veía mi saquito perfecto Eso estaba genial también Y pues yo decía, bueno, ya ahora sí pasó, ¿no? Para el cumpleaños de Mami Lover Para cuando es eh, que viene Mark Anthony a cantar con Mami Lover A mí me tocaba ya pues escuchar el corazón del bebé Pero cuando yo entro a... Pues hacerme el ultrasonido Yo creo que yo me di cuenta por la cara del doctor y de la enfermera Que algo no estaba bien Y en ese momento entonces Ellos me dicen como que vamos a esperar una semana más Pero no no se ve como que, que este embarazo va a seguir mi número seguía bien el ultrasonido todo se veía bien pero no había latido de corazón entonces pues me tocó esperar una semana después del cumpleaños de mamá y cuando ya voy a revisarme pues ya me dicen que, que el embarazo no, no funcionó que, que lo iba que lo tenía que abortar que me lo tenían obviamente tenía que pasar por un proceso para sacarlo porque no había latido del corazón ese momento fue bastante fuerte, aunque ya yo estaba preparándome psicológicamente porque ya llevábamos una semana esperando esta mala noticia el diagnóstico que me dieron fue blight, blighted ovum creo que se dice, blighted ovum mis amores, es cuando el embrión deja de desarrollarse, el saquito del bebé pues sigue creciendo tus hormonas siguen creciendo todo está bien, pero no hay un latido de corazón, eh, significa que la yemita es un, el, el yolk, o sea mi saquito y mi huevito todo está bien, pero el yolk la yemita que es lo que sigue creciendo, que les voy a poner una fotito para que lo vean también cómo es que se ve un blighted ovum y cómo es que se debe eh, pues, un, pues un embarazo a las seis semanas Entonces eh, es una decisión como que fuerte Porque uno siempre tiene la esperanza ¿no? De que no, si va a seguir creciendo Si se va a poder ver Pero yo a mí me habían dado el suficiente tiempo A las ocho semanas y yo no tenía nada Es algo común Es una de las mayores razones por las que hay Pues un miscarriage Y pues a mí eso fue lo que me pasó desafortunadamente eh, yo no pasé el aborto mío desafortunada y afortunadamente no primero iba a ser algo yo creo que muy traumático como me dijo mi doctor y segundo él me dijo que eso puede demorarse muchísimo en pasar o sea te puedes quedar eh, teniendo esta pérdida por muchos días y ahí entonces baja tu hemoglobina te pones tú en peligro y todo eso entonces tenía que, que entrar al salón y me tenían que hacer un, un aborto al yo ser una paciente que había tenido varias pérdidas ya. Yo calificaba ya para que me pudieran poner dos, eh, dos embriones. No se recomienda poner dos embriones cuando eres in vitro porque ya tener un embarazo in vitro pues desafortunadamente te pone en riesgo. Y aparte de tener in vitro, tener dos... Embrioncito, pues también es riesgo, y en ese momento nosotros decimos que no, que no, que no lo íbamos a hacer, y pues yo quería buscar más pruebas ¿no? de por qué me había pasado esto del en ovum y todo esto, y se mandó este embrioncito, lo mandamos a, a patología, y pues todo estaba bien, eh, era normal, era un embrioncito normal. Igual yo sabía que era normal porque yo le hice genética a todos mis, mis embrioncitos, y entonces decidimos hacerme otro. Retiro de huevitos Yo tenía todavía huevitos guardados Pero me había, de 29 yo me había quedado con 4 nada más Cuando lo volvimos a hacer Que fue ahora hace poquito en agosto Yo tenía ya 34 años Cuando yo me lo hice la primera vez Yo tenía 33 años mis amores Y yo pasé de haber tenido 20 no sé cuántos huevitos La primera vez a que solamente en un año Cuando ya yo cumplí 34 años Solamente me pudieron sacar 9 huevitos mis amores Y el doctor me dijo va a ser así y mientras más edad tú cumplas más el número y la calidad del huevito sigue bajando y por eso yo les digo que si ustedes eh, tienen más de 30 años y quizás todavía no tienen a su pareja ideal o, o no piensan ahora mismo que quieren un bebé pero sí lo piensan para un futuro mi mejor recomendación es que saquen sus huevitos ahora para que puedan tener un buen huevito de una buena calidad que, que venga sanito que no tengas problemas por ejemplo, yo ahora en esta segunda recogida de huevitos, como les dije, solamente me pudieron sacar nueve. De esos nueve, maduraron 8. De esos ocho, cuando mandaron a genética me quedé como con 5. Y de esos 5 viraron para atrás solamente 3 bien. Igual es un número bastante aceptable, pero como quiera que sea, ya yo he perdido varios embarazos poniéndome estos embrioncitos. Así que siempre que te pones un embrioncito pues tienes la posibilidad o de que se convierta en un bebé o de que tengas otra pérdida. Entonces, mi mejor recomendación en estos momentos es pues que te puedas eh, sacar los huevitos a tiempo. Una de las cosas que yo creo que a mí me ayudó, mis amores, eh, en esto de, del embarazo, cuando sí se me dio, fue eso de que hice acupuntura. Eh, también me pusieron unos sueros de intralípido. Estos sueros de intralípido es una como grasa buena son lípidos buenos y ayuda a que el sistema tuyo pues no trate de matar al embrióncito que es nuevecito esto como que calma un poquito tu sistema inmune así que estas son mis recomendaciones ese es el proceso por donde yo estoy yo creo que sí me voy a hacer otra recogida de huevito y ya veremos qué pasa en el futuro pero bueno, quería hacerles este videito. Yo sé que ustedes siempre me están preguntando que cómo va mi proceso de embarazo, que cómo va mi proceso de pues, tener bebé. Y quería hacerles este videito, ser lo más sincera posible. Si ustedes tienen cualquier dudita, cualquier pregunta, yo más que feliz. Eh, si quieren que les recomiende las cosas que yo he hecho, también se los puedo hacer. Les puedo hacer un videito de cómo yo me preparo antes de la recogida de huevito, cómo me preparo antes de que me implanten el embrioncito. Ustedes déjenmelo ahí abajo en los comentarios comentario. Los quiero, los amo, los adoro y colorín colorado, el mundo de Camila. Por hoy se ha acabado.